Mariel Santos se mostró de esta manera a raíz de la marcha hacia el Ministerio de Educación que realizó este jueves la Asociación Dominicana de Profesores ADP exigiendo equidad en los salarios de maestros de los niveles básica y media, aumento del salario de los jubilados y pensionados, entre otras demandas. Lamentamos mucho esta situación. Desde que el ministro Antonio Peña Mirabal llegó a sus funciones